Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy vamos a hablar sobre la fascitis plantar. Vamos a explicaros qué es, cómo podemos prevenirla, cuál es su tratamiento fisioterápico y además os vamos a dar pequeñas recomendaciones que podéis hacer en casa. Pues bien, la fascitis plantar es una dolencia muy habitual, sobre todo en los últimos tiempos y esto es debido, primero porque ha aumentado mucho la práctica deportiva y segundo es mucho más frecuente verla en los meses de cálidos del año. Esto es debido a que utilizamos un calzado más abierto y con poco tacón tipo chancla y además solemos andar más tiempos descazos. Pero bien, ¿qué es en realidad la fascitis plantar? La fascitis plantar es la inflamación de la fascia que recubre la planta de nuestros pies. Es una estructura muscular que nos va a proporcionar sostén, protección y funcionabilidad a nuestros pies. La fascia plantar va desde nuestro talón hasta los dedos de la planta. Pero ¿cuáles son las causas que pueden originar esta inflamación en la fascia. Existen tres causas principales que provocan la inflamación. La primera puede ser debido por una tensión o un estiramiento extremo de la misma. La segunda puede ser por pisar superficies que son muy rubras o muy rígidas y la tercera puede ser como consecuencia de un espolón calcáneo. Un espolón calcáneo no es más que una calcificación del talón que se nos va a clavar en nuestra fascia y por consiguiente se inflama. Como hemos dicho anteriormente estas son las tres principales causas pero existen multitud de circunstancias que provocan la fascia plantar. Pero en este vídeo nos vamos a centrar más en cómo podemos prevenirla, cómo se pueden tratar y os vamos a dar consejos para no padecer esta dolencia. Pues bien, ¿cómo podemos prevenir la fascitis plantar? La prevención va a comenzar principalmente con una correcta utilización de nuestro calzado. Es decir, no podemos pasar de una manera muy brusca el llevar un tacón muy alto o llevar un calzado muy cerrado a llevar un calzado mucho más plano o incluso caminar descalzo de cuando llegue el buen tiempo, ya que la tensión en nuestra fascia va a cambiar significativamente. El calzado adecuado se considera aquel calzado que es cerrado y con algo de tacón, pero además sería utilizar alguna plantilla que sea confortable para nuestros pies pero cómo debe ser nuestro calzado cuando estamos practicando nuestro deporte favorito lo primero y lo más importante es decir que hay que utilizar un calzado adecuado para cada práctica deportiva es decir, las zapatillas de correr no serán las mismas que para la del pádel ni las mismas para jugar al tenis o realizar cualquier otro deporte. Otra manera de prevenir la fastitis es a través de la realización de un buen estiramiento. Este estiramiento de la fascia se debe realizar después de haber hecho un buen calentamiento, por lo que se desaconseja estirar en frío la fascia. Siempre debemos hacerlo con el cuerpo en general caliente. Para ello, basta con caminar durante 5 o 10 minutos o bien realizar cualquier otro tipo de calentamiento. Y después. Pues a continuación estiraremos la fascia plantar estirando toda la parte posterior de nuestra pierna y si es posible realizarlo descalzo para que toda la cadena muscular se estire y llegue hasta nuestra fascia. ¿Qué síntomas provoca la fascitis plantar cuando se sufre esta dolencia los síntomas que se suelen presentar son primero dolor que es el síntoma más evidente el dolor es un dolor punzante que se lo localiza en el talón este dolor suele ser mayor por las mañanas justamente cuando nos levantamos y damos los primeros pasos sin embargo cuando estamos realizando nuestra actividad deportiva no suele sentirse ningún tipo de molestia el dolor va a aparecer justamente después otro síntoma que vamos a tener es inflamación y además la piel va a estar enrojecida e incluso en algunos casos va a existir una pequeña alteración de la sensibilidad en el talón o en la planta del pie. Si en algún momento incluso teniendo una buena prevención no aparece dolor en nuestra fascia debemos acudir a nuestro médico para que nos hagan las pruebas diagnósticas necesarias y descartar cualquier otro tipo de lesión. Una vez descartada cualquier otra lesión y confirmada la fascia plantar debemos acudir a nuestro fisioterapeuta para empezar un correcto tratamiento. Este tratamiento va a estar basado en la realización de vendajes funcionales para estirar lo menos posible la fascia y que este cicatrice correctamente. Además se aplicará electroterapia, masoterapia y baños de contraste. Pero, ¿existe algún tipo de recomendación que se pueda hacer en casa? La respuesta es sí. Hay un ejercicio muy efectivo y muy sencillo de realizar. Este, es, este ejercicio va a tener como objetivo el estiramiento de la fascia a la vez que realizamos un masaje pero en este caso es con frío. Este ejercicio va a consistir en coger una lata de refresco o una botella de agua que hayamos tenido previamente en el congelador o en, un, en el frigorífico. Esta lata de refresco la vamos a tumbar o la vamos a poner en el suelo para hacerla rodar sobre una superficie plana como puede ser una alfombra, una toalla o una moqueta. Al hacerla rodar incidiremos o insistiremos en la zona donde tenemos más dolor y así sucesivamente hasta que la botella de agua o el refresco pierda algo del frío o se caliente. Este masaje con frío se recomienda hacerlo a diario. Bueno, espero que este vídeo haya sido de gran interés y que os haya despejado alguna duda sobre la fascitis plantar. Por favor, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, puedes hacerlo en comentarios. Y recuerda que si te quieres enterar de esta y de muchas más cosas, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.